Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, finales y mucho más, así que comenzamos. En nuestra primera noticia podemos ver un adelanto de lo que será esta nueva película animada de la familia Adams. La familia Adams originalmente fue una tira cómica publicada por Charles Adams y publicada en The New Yorker en 1938, pero su popularidad creció en la serie emitida en 1964. Esta adaptación se encuentra dirigida por Conrad Vernon y Grant Triman, quienes fueron responsables de la película La fiesta de las salchichas. Poco más se ha revelado sobre esta cinta, por los momentos se sabe que esta peculiar familia tendrá que enfrentarse a una astuta presentadora de realities llamada Marcus Nieder. Se espera su estreno el 11 de octubre de 2019. Continuando con las noticias, aquí les traigo algunas de las nuevas series que han comenzado recientemente su producción. Comenzando con The Last Kids on Earth una serie inspirada en la saga de libros de Max Breiler, que se encuentra siendo desarrollada por Atomic Cartoon y debutará más adelante este año en Netflix. Esta serie nos contará una historia de comedia y acción que sigue a Jack Sullivan, un niño de 13 años que sobrevivió al apocalipsis y debe unirse con otros niños para derrotar hordas de zombies y criaturas que vagan por la ciudad. Por otra parte, Freeform, la red de cable enfocada en adultos jóvenes propiedad de Walt Disney Company, ha anunciado el desarrollo de dos proyectos animados. Primero tenemos a Betches, una serie animada que se centra en las relaciones entre tres mejores amigos que viven en Nueva York. Emma Roberts, Kali Haney, Kelly Shinders, entre otros, trabajarán como productores ejecutivos. La segunda serie sería Woman Work, esta será una comedia animada de media hora basada en la novela gráfica de Aminder Daliwal. Esta historia se desarrolla en un mundo en que los hombres se han extinguido y las mujeres han desarrollado una comunidad de apoyo en su recién creada existencia exclusiva para mujeres. El piloto está siendo producido por Felicia Day y escrito por Aminder Daliwal, quien trabajó anteriormente en Pinky Malinky. De la misma forma, el bloque de programación francesa TFOU se encuentra desarrollando tres series animadas infantiles las cuales serán Ghost de Technicolor Animation Productions, Mile Bornes de Edmond Duharing e Imagos, una serie de acción y aventura basada en un concepto original de Sylvian Dos Santos. Entre otras noticias, Apple anuncia detalles sobre la próxima plataforma de transmisión Apple TV+. Plus. Anteriormente, la compañía realizó un evento para compartir detalles sobre Apple TV+, Plus y en la lista de creadores que participarán en su lista actual de contenido incluyen a Steven Spielberg, Steve Carell, Oprah y J.J. Abrams. Apple planea gastar mil millones de dólares en contenido original para lanzar su nuevo proyecto, que se espera se estrene este otoño. De la misma forma, también creó un video que destaca algunos de los narradores detrás de sus producciones. Apple TV Plus será un servicio de suscripción sin publicidad disponible en múltiples países. Será visible tanto en línea como fuera de línea e incluirá una opción de descarga, al igual que Netflix. Los proyectos animados anunciados hasta el momento son Wolf Walkers de Tomb More, que es una producción de Cartoon Saloon, Central Park, una serie musical de Lauren Bouchard, Josh Gad y Nora Smith, y un proyecto que les he mencionado anteriormente basado en los personajes de Peanuts. Pasando al mundo de las series, recientemente se ha anunciado a través de The Hollywood Reporter que el creador de Gravity Falls, Alex Hirsch y Sean Takeuchi, quien ha trabajado en Regular Show e Inside Out, están trabajando en una serie orientada para adultos para Netflix ya Inside Job. La serie contará con 20 episodios y se describe a sí misma como una comedia de trabajo donde toda teoría de la conspiración, desde Illuminatis hasta reptilianos, es cierta. Aquí una mujer lucha por mantener todo este caos en secreto. Alex Hirsch también será el coproductor ejecutivo del proyecto. Después de graduarse de la escuela de CalArts, Takeuchi fue reclutada por Pixar para trabajar en proyectos como Monster University e Inside Out. Luego se enfocó en escribir y trabajar en series animadas que incluían Gravity Falls, donde compartió una nominación para el premio Any Award así como en Regular Show, Lost in Us y El propio desencanto de Netflix. Inside Job se producirá en Netflix Animation en Hollywood, que actualmente alberga aproximadamente una docena de proyectos, incluidas las series Maya and the Tree del director del Libro de la Vida, la serie infantil Trash Truck y la serie infantil interactiva Battle Kitty. Entre otras noticias, recientemente Rich Moore, director de las películas de Work It Drive y Zootopia, interrumpió su asociación con Disney y y decidió cambiarse a Sony Pictures Animation. Según sus declaraciones, en este estudio se garantizaría a los directores y animadores una gran libertad creativa y está listo para trabajar con todo en esta empresa. Moore pasó los últimos 10 años en Disney, habiendo dirigido Work It Drives en 2012, recaudando 471 millones y consiguiendo una nominación al Oscar. Luego dirigió *Utopia* junto con Brian Hogwarts y Jared Brush, una película que recaudó miles de billones de dólares y ganó numerosos premios, incluido un Oscar. Antes de su trabajo en Disney, Moore era conocido por su trabajo con Matt Groening de Los Simpsons. Fue uno de los primeros tres directores originales en este show y también participó en el desarrollo y producción de Futurama, por lo que sin dudas esta ha sido una gran adquisición de talento para la compañía que recientemente ganó el Oscar a Mejor Película Animada gracias a Spider-Man Into the Spider-Verse. Y hablando de La Casa del Ratón, les traigo toda la información referente al nuevo servicio de streaming de la compañía y por supuesto estoy hablando de Disney Plus. Y es que en pleno evento del Investor Day de Walt Disney Company ha anunciado la fecha oficial en la que su nueva plataforma comenzará su emisión. Y este día será el 12 de noviembre comenzando con Estados Unidos. La suscripción mensual tendrá un costo de 6.99 dólares mientras que su suscripción anual será de 69.99. Dentro del catálogo confirmado de Disney Plus contaremos con 18 películas de Pixar incluyendo Coco, Los Increíbles 2 y Toy Story 4 que se estrenarán en cines este verano, 13 clásicos Disney animados directamente de la Disney Vault incluyendo títulos clásicos y contemporáneos como Pinocho, La Cenicienta, La Sirenita, El Rey León, Moana y Grandes Héroes. Todos los cortometrajes del estudio Disney incluyendo Bao estarán disponibles en el lanzamiento, una película live action de La Dama y el Vagabundo, todas las películas de Star Wars, series exclusivas de Marvel como Loki, Halcón y el Soldado del Invierno y una para la Bruja Escarlata y Vision, 250 horas de programación de National Geographic, 100 películas originales de Disney Channel y 9 exclusivas originales, la serie de Star Wars Mandalorians, una nueva serie sobre el musical de High School Musical, cintas y series de Fox como Sonrisas y Lágrimas, La Princesa Prometida y Malcolm Kevin Mayer, presidente de Directo al Consumidor e internacional explicó que a pesar de que Disney Plus, ESPN Plus y Hulu inicialmente tendrán que ser pagados como suscripciones individuales, la compañía planea agrupar a los tres con un descuento en un futuro cercano. De la misma forma, también confirmó que a diferencia de Hulu e ESPN Plus, que tienen opciones de publicidad, Disney Plus estará disponible como un servicio sin publicidad. Disney planea expandir el servicio a Europa Occidental y Asia en el año 2020 y a Europa Oriental y América Latina en el año 2021. Disney Plus permitirá a los usuarios descargar su contenido para verlo sin conexión siempre y cuando el cliente sea un suscriptor. Además de esto, se presentó el diseño final de la interfaz del servicio, bastante similar a lo que los consumidores están acostumbrados con otros servicios de la competencia. El contenido se dividirá en cinco marcas, Disney incluyendo animación y live actions, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. También se anunció dos proyectos originales de Pixar para Disney+. Plus. El primero es una serie de 10 episodios titulada Forky hace una pregunta, que sigue a uno de los nuevos personajes de Toy Story 4 mientras reflexiona sobre las consultas importantes relacionadas con el amor, el tiempo y el queso. El segundo sería un cortometraje titulado Lamp Life, centrado en vip de Toy Story, donde compartirá cómo es la vida pegada a una lámpara. Otros anuncios presentados para para estar contenidos dentro de la plataforma son una nueva película de Finas y Furt donde los protagonistas deberán rescatar a su hermana Candas de los extraterrestres y un documental original llamado The Imaginary Story donde se proporcionará toda la información sobre los parques Disney en todo el mundo. Eso sí quiero verlo. De la misma forma, dada la reciente fusión de Fox, una de las revelaciones más notables es que las primeras 30 temporadas de Los Simpsons estarán disponibles en Disney Plus en el lanzamiento. El anuncio se hizo a través de un clip animado que mostraba a la familia Simpson con orejas de Mickey junto a las estatuas de Darth Vader y Bob Iger. Finalizando el clip, logramos ver a Dumbo cayendo del cielo y a Maggie volando con las alas de Tinker Bell. ¿Tú qué opinas? ¿Tendrías una suscripción en esta nueva plataforma? plataforma Extendiéndonos un poco más en la anterior noticia, se anunció una nueva serie animada de Monsters Inc. titulada Monsters at Work, donde la historia se llevará a cabo seis meses después de los eventos de la primera película y se transmitirá en la plataforma de streaming Disney Plus. En el idioma original, regresarán las voces de Billy Crystal y John Goodman para Mike y Sully. Seguimos con Disney y es que Star vs. Las Fuerzas del Mal transmitirá su último episodio el día 19 de mayo. La de esta temporada final comenzó a emitirse el día 7 de abril y dentro de pocos días veremos su final. Además de esto, gracias a Apple que subió una descripción de Star vs las fuerzas de mal en su servicio de iTunes, se pueden sacar algunos detalles de lo que será estos últimos capítulos. Sin ser la gobernante de Muni, Star debe confrontar su futuro y su destino. Star y Eclipsa hacen equipo para detener un salvaje hechizo, Marco y Tom van juntos en una aventura por Dragon Cicleta y cuando Star, Marco y Jana y Tom atraviesan aguas que inducen a la amnesia para regresar a Mewni, pierden todos sus recuerdos. También se relata que veremos un Mewni lleno de monstruos fuera de control y misterios del pasado por descubrir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esperan con ansias el último episodio de esta mágica serie? Entre otras noticias, lamentablemente Chris Ricardi, destacado artista de la industria de la animación, fallece a los 54 años. El artista sufrió un ataque al corazón en Ventura, California, mientras estaba Sorfeando. Si no les suena, Riccardi fue un destacado diseñador de personajes, artista de guiones gráficos, escritor y artista de desarrollo visual en la industria. Se espera que posea créditos en pantalla en una serie de películas que aún no se han estrenado. Entre ellas podría estar la película de Bobo Esponja, It's a Wonderful Sponge, y el live action de Disney, La Dama y el Vagabundo, que debutará en su próximo servicio de transmisión. A lo largo de su carrera, Riccardi también creó numerosos pilotos basados en sus propias ideas, incluidos Middle Middles para Cartoon Network y The Modifiers para Nickelodeon. De la misma forma, como músico, formó parte de The Screaming Leatherhausen, el trío de música interno de Spunko que creó el tema musical para el show de Rain* y Stimpy. Y para finalizar, recientemente se ha revelado una preview de lo que será la próxima serie animada de Disney, Amphibia, a estrenarse este año. No como The Old House, que lo retrasaron. Este adelanto fue revelado dentro de las actividades de California Disney Adventure y publicado en su canal oficial de YouTube el día 27 de abril. En esta historia, una chica de 13 años llamada Anne, después de robar una misteriosa caja de música, es transportada por arte de magia al mundo de anfibia una zona pantanosa salvaje llena de misterios y ranas parlanchinas. Con la ayuda de una entusiasta rana llamada Sprig, Anne se transformará en un héroe y descubrirá la primera verdadera amistad de su vida. En la descripción del video podrás encontrar un link para que puedas escuchar la canción de este increíble intro. Antes de irme les traigo una noticia de último momento y es que una de las teorías que les he planteado en el canal se ha cumplido. Y es que las nuevas películas animadas de Invasor Sim y Roco Static Clean han sido vendidas a Netflix. Si lo recuerdan, por allá en el mes de febrero les planteaba esta teoría donde les destacaba este posible suceso como verán a continuación. Yo personalmente pienso que dado que se han dado cuenta que pueden funcionar a través de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 Y es que era algo de esperarse, no es un secreto que Nickelodeon se encuentra en un declive bastante pronunciado, y su mejor material lo están apostando a la plataforma de streaming como sucedió anteriormente con la película animada de The Loud House, Pinky Malinky y el próximo live action de Avatar. El mismo Nickelodeon fue quien a través de un comunicado de prensa anunció que el gigante del streaming adquirió los derechos de distribución de invasor Sin, Enter the Florpus y de la vida moderna de Rocco, Static Clean. Un suceso que seguramente es un alivio para los creadores de estos shows, ya que se llevaba mucho tiempo especulando sobre si realmente estos proyectos saldrían a la luz o si serían dejados en el olvido. Por los momentos no se tiene clara una fecha de estreno oficial, pero no se preocupen que cualquier novedad se las haré saber. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, recuerda seguirme en mi perfil de Instagram por si quieres conocerme un poco más, allí es mucho más fácil interactuar con ustedes. De la misma forma, te invito a darle like a la página de Facebook del canal, para más noticias, así como visitar nuestro portal Dark Plus con toda la información referente al mundo del anime. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.